No te conocí en vida O bueno, tu primera vida Moriste en el campo de batalla antes de que yo llegara al mundo Fue algo especial lo que nos unió Le llamaron el viajero Y cuando llegó, cambió para siempre a tu mundo Comenzó una edad de oro Y durante siglos la humanidad floreció Hasta que un día dejó Un enemigo antiguo atravesó todo el universo para llegar al viajero La humanidad se enfrentó a su propia extinción Pero el viajero tomó una decisión Su sacrificio Destruyó a su enemigo Y le dio vida A los espectros Yo soy un espectro Pero soy más que eso Soy tu espectro Y el viajero te eligió a ti y otros Para ser Guardianes Este Es tu destino Ikora, si me estás haciendo una broma Pues me cuesta admitirlo, pero me impresionarías Impresionarte, Kate, es la parte fácil del día Hablemos en serio, por favor Zavala, esta es mi cara seria ¿No se nota? Ikora, ¿qué averiguaste? Algo o alguien saboteó los sistemas de defensa aérea Y la radio ha estado fallando desde hace varias horas Todos los sensores fuera de la muralla están apagados Puede ser la tormenta o... A ver... ¿Qué captan los satélites? Nada. Eso es bueno, ¿no? No. Se metieron no sé dónde. No hay satélites. Uh, eso no es bueno. Aproximándonos a la torre y al de Ciudad 723. ¿Hay alguien ahí? No hay respuesta en ningún canal, ni en las frecuencias de emergencia. ¿Qué está pasando ahí? ¿Recuerdas cuando te dije que volabas muy rápido? Olvídalo, vuela rápido. No, ¿Para eso llamadas. ¡Dilejanse a la nave de comando! ¡Ahora! ¡Sostente bien! Vamos, distrae Tú puedes ¡Prepárate! ¡Vamos a hacer los pedazos! ¿Cómo nos recuperamos después de esto? No habrá después. Llegó la era del mundo sin luz. No, no sé qué está pasando Solo se te olvidó lo que se siente temerle a la muerte. Permíteme que te lo recuerde. Tu especie no merece el poder que le entregaron. Solo. I'm Ah, mira. Alguien dejó guardianes tirados por ahí. La cosa debe estar peor de lo que pensé. Ahí está la señal. ¡Vámonos, gente! Oye, pero espérate. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Lo más lejos de aquí que se pueda. Ese acón es tuyo. Me llamo Hawthorne y este es Luis, el mejor piloto que conozco. ¿Qué tal tú? ¿Sabes volar? Entonces vas a necesitar esto. A ver si es cierto lo que dicen de los guardianes. ¡Ok, échenlo a andar! ¡Nos espera un vuelo largo! comenzar a extraer su poder y usarlo como es debido. ¿Le llaman el viajero? Yo argumentaría que otras civilizaciones la han nombrado de formas más precisas. Sus funciones pueden controlarse y explotarse, como hemos demostrado tan claramente. ¿Lo veneran como a un sociedad, a moldear a nuestro pueblo, a reconstruir el imperio que la corrupción y la codicia de Kalos casi destruyen, no hay nada que iguale tu grandeza en este universo, el poder de esa máquina va a estar a tu servicio y el de la legión roja, tú y solo tú llevarás el título de emperador, hay algo más que desees Dominus. Deseo hablar con nuestro invitado. Nos acercamos a la Zona muerta Europea, será nuestro hogar un buen rato Mira, lo reconoces, ahí es donde tenemos que ir ¿Esa cosa? Le dicen el fragmento del viajero Yo le digo, el lugar al que nadie debería ir a curiosear ¿De verdad quieres hacer esto? Es por ese fragmento que se llama Zona Muerta Tenemos que hacerlo, Hoffman. Es una señal Sí, una señal de que es una Zona Muerta ¿Fue la luz la que nos condujo aquí? No había estado así de cerca de... La luz del viajero desde... ¿Lo sientes? Agárrate el casco Es hora de usar tu poder Ah, sí llegaste ja, Luis me debe dinero Bueno, a ver si funciona Si leí el manual bien... Está entrando una señal Guardianes La ciudad ha caído Si queda luz en el sistema Nos reuniremos en Titán Sean valientes Guardianes ¿Zavala ciudad... está vivo? Si salimos ahorita No pueden irse a Titán Hay refugiados que vienen llegando Tenemos a la Legión Roja por un lado A los caídos por otro Pero recuperamos nuestros poderes si queremos reconquistar la ciudad. La ciudad ya no existe. Jothor, vamos a volver y no vamos a estar solos. Ya saben dónde encontrarme. tiempo a los dos y mátame de una vez por todas para ser conocido como el orador tienes muy poco que decir sabemos que uno de tus guardianes ha recuperado su luz dices no tener poder sobre el viajero, sin embargo ocurre esto ayúdame a entenderlo, orador la luz vive en todas partes, en todas las cosas. Puedes bloquearla, incluso intentar atraparla, pero la luz encontrará un camino. Y el viajero se defenderá. El viajero. Llevo años estudiando al viajero, los mundos que toca. Su poder sobre la vida y la muerte. No somos muy distintos, el viajero y yo. No te pareces en nada al viajero. ¡En nada! ¿Crees que tienes poder? ¡Control! Conozco a los de ambición mezquina como tú. Siempre acaban con las manos vacías. Si el viajero la verdad tiene libre albedrío y eligió a la humanidad. No hay razón para no entrar en él y arrancarle la luz a este sistema y convertirlo en cenizas. Solo los elegidos por el viajero podrán renacer en la luz. Así es. Eso lo sé. Por eso me adueñé de tu planeta y por eso sigues vivo. El viajero No me atreví a creer Si la luz volvió a ti Entonces quizá hay esperanza para todos El número de guardianes va a seguir escaseando Ya no podemos protegernos ni mucho menos proteger a los refugiados Y sin la luz ¿Todavía podemos llamarnos guardianes? Comandante No vamos a durar mucho sin generadores. Tenemos conversores energéticos, pero gracias a la colmena necesitan atención. Podemos hacernos cargo. Por favor. Así es. Así habla un guardián. llaman el Todopoderoso, la perla más preciada de la Legión Roja y el trabajo de una vida de su líder, Dominus Goll. Gol ha conquistado cientos de mundos. Aquellos que se resistieron dejaron de existir, ya que el Todopoderoso aniquila estrellas. ...sobrevive la ambición de Gol... ...lo que desea... ...es el viajero... ...y su luz... ...en cuanto al Todopoderoso... ...ahora apunta hacia nuestro sol... ...resumiendo señor... ...la guerra terminó... ...y perdimos... erigimos nuestro hogar protegidos por el viajero. Tras el ataque, construimos una muralla que duró siglos en pie. Pero las murallas ya no son suficientes. Este enemigo tomó nuestra ciudad, tomó nuestra luz y ahora amenaza nuestra existencia. Vamos a jugarnos todo contra este tal Todopoderoso. ¿Cuánto le falta a la flota de combate? Zavala, espera Si me espero, nos morimos Pero si atacamos juntos, podremos recuperar nuestro hogar Nuestra luz, nuestra esperanza O morir en el intento Bien Necesito a mi escuadra Necesito a Ikora y a Kade sabía que sí íbamos a encontrar algo aquí. Ok, vamos a un terreno más elevado para que pueda ubicar a Kate. Ya, apúrense, apúrense, no sé cuánto vaya a durar este portal. ¿Kate? ¿En qué te...? Párale, párale. no tengo tiempo de explicarte ahorita. A lo mejor parece que no sé lo que estoy haciendo, pero sí. Bueno, puede que no, no importa. Necesito que desconecten la energía en su punto de origen para interrumpir el ciclo y salir del sistema del portal. ¿Entendido? Digan que entendieron. ¡Digan algo! Ok, como quieras. Entendido, Kate. ¿Pero cómo te me ¡Toca la canción! ¿Qué no escuchaste lo que acabo de decir? Ha de ser por este tipo de errores que no les gusta que Kate salga de la torre. Así que es verdad La luz volvió y se manifestó en ti No estoy... ...celoso, ni nada Pero si te sigues luciendo me vas a hacer ver mal ¿Y qué ibas a hacer con un teleportador, Vex, si no te importa la pregunta? Hablarle de cerquita... Gol Y meterle un balazo Y a lo mejor ir por un tazón de ramen Pero necesito hacerle uno que otro ajuste a esa cosa Dato curioso de la tecnología, Vex No es la más impetiva que digamos Kate, no puedes terminar esta guerra tú solo No, ¿Quieres apostar? Ah, aunque mataras a Gol, cuando la Legión Roja sale de un sistema, sea derrota o sea victoria, no dejan nada a su paso Ajá, los cabal son malos, hacen maldades, ok, ya entendí No, con todo respeto, Kate, creo que no has entendido Los cabal literalmente no dejan nada vivo Tienen un arma que destruye estrellas, apuntada directamente a nuestro sol ¡Calmado, calmado, ya! Se te va a quemar un cable. Zavala tiene un plan. Te necesita, que. Sí, Zavala siempre dice que tiene un plan y luego nada más. Espera. ¿Zavala? ¿Dijo que me necesita? ¿Me juras que esas palabras salieron de la boca de Zavala? Te... Lo juro. ¡Por favor, dime que lo grabaste! ¿Por lo menos lo escuchó, Ikora? De hecho... Esa bala no la encuentra desde que cayó en la ciudad. No sabemos dónde está. Tío. Ahí es donde iría para encontrar respuestas. Ah, oye. Gracias. Te debo una. De todos los lugares a los que he ido, en los años que han pasado desde que renací, este es el único que me llama a regresar. El último lugar que tocó el viajero. Vine por respuestas. Y aquí estoy sin nada. Ikura, Zavala está formando una resistencia y cree que... ¿De qué sirve resistir si tú serías lo único que sobreviviría? Creo que esta criatura, Gol, sabe que el viajero consagró este lugar. Creo que le ordenó a su legión encontrar algo que nunca van a poder entender. Y creo que van a seguir profanando todo lo que consideramos sagrado. Tienes que salvar este lugar No habrá otra oportunidad La devoción inspira valentía. La valentía inspira sacrificio. El sacrificio conduce a la muerte. Así que no dudes en suicidarte. Mm. Devoción. Sacrificio. Nací siendo el débil de la manada. Un proscrito. Como es la costumbre cabal, me marginaron y me abandonaron a mi muerte. Un viejo erudito que también fue desterrado se encargó de mí. Él vio algo redimible en mí. Me crió. solamente para lograr aceptación, sino la gloria. Debajo de mi máscara, orador, está el rostro de la devoción y al sacrificio. No voy a tomar la luz por la fuerza, eso sería reconocer el fracaso. Y yo nunca fracaso. Seré el elegido. Lo comprendo. Comprendo todo lo que has hecho. El operativo en la luna joviana fue un éxito. Una vez que la jaula se haya completado, tendremos todo lo necesario para comenzar a extraer la luz. O menos... Tenemos el fruto de todo nuestro trabajo enfrente, listo para cosecharse. Solo falta palabra. No, esta no es la forma, viejo amigo. Claro que lo es. Es la única forma. No lo es para mí. Lo que quieres decir es que hagamos lo que hagamos, no hay esperanza. Al contrario, ahora que estamos juntos de nuevo, puede que haya una posibilidad. Lo cierto es que si destruimos el arma, vamos a detonar una reacción en cadena que podría convertir a nuestro sol en una supernova. Bueno, por lo menos estamos juntos. Así es. Sabemos cuál es nuestro deber. Debemos liberar al viajero Yo digo que entre nosotros tres y un montonzote de explosivos, sí podemos Oigan, aún tengo ese teletransportador Benz. Es de alcance limitado, así que habría que acercarse más de lo recomendado Pues nos metemos en la ciudad para volverlo eficaz Pero sin la luz, un ataque a la muralla está destinado a fallar ¿Podríamos...? No habría vuelta atrás Vale la pena ¿Cómo entramos? Pues... La muralla de la ciudad se parece a este cobertizo Está lleno de rincones donde nadie te ve Solo hay que saber cuáles ¿Segura que no eres una de mis cazadoras? Ja, no me gustan las capas Obviamente Lindo poncho Lo que necesitan es que su equipo entre a en la ciudad Sin que suene ninguna alarma Mi gente y yo podemos ayudar Da la casualidad de que se nos da bien matar malos Hawthorne, una cosa es que nosotros arriesguemos la vida Pero no tiene que ser tu lucha No eres... ¿Guardiana? ¿Qué crees que ustedes reservaron los derechos del sacrificio? Se te olvida que nosotros hemos sobrevivido sin la luz toda nuestra vida ¿Alguna vez esa inmensa pelota blanca estuvo ahí para protegernos a todos? Creo que es hora de agradecerle el gesto Seamos guardianes o no no es por quitarle mérito al discurso, pero no olvidemos la supernova y la aniquilación total y todo eso Si no podemos destruir al Todopoderoso, incapacitaremos su arma Eso significa que necesitamos a alguien en particular Vamos a necesitar un buen disfraz si queremos volar cerca de la armada cabal Si necesitan una nave cabal, hay una base con mucha cerca de aquí Pero no va a ser fácil entrar a escondidas No, escondidas ya no Si hay algo que aprendí de Kate, es el valor de las entradas triunfales Esto me da ternura ¿Un abrazo? ¿Abrazos? ¿Nadie? Ya, ok Nuestro plan depende de ti Destruye las armas del Todopoderoso Acaba con la amenaza a nuestro mundo Mientras tanto, nosotros llevaremos a cabo nuestra operación en la ciudad Es hora de despedir a Cole Las tropas de Zavala ya están en posición alrededor de la ciudad. Pero no pueden atacar hasta que no desactivemos esta cosa. Así que, cuando quieras, camarada. ¿Cuántos van? ¿Siete seguidos? Eh, ¿Quién necesita la luz cuando tienes un noble amigo plumífero a tu lado? ¿Tengo razón? ¿Tengo razón o tengo razón? Tengo razón Ok Sí, ahí es donde voy a colocar el teletransportador Zabala y e Ícora deberían estar en sus marcas Zabala, estamos en posición nosotros también. Ícora, cuando quieras. Entendido. Pónganse a cubierto. Ok, vámonos. Ni no. ¿Por qué ustedes los guardianes se caen todo el tiempo? ¿Dónde está Kate? Pues si está siguiendo el plan... Está justo donde tiene que estar. Ahora solo nos queda llevarte a ti y a Icora junto a él. Bueno, esto cambia las cosas. Yo me encargo de esto. Tú tienes que apurarte. Ícora. Gade está en posesión y yo voy en camino. Buena suerte, guardiana. ciudad y el todopoderoso está perdido perdido explícate destruido fue el mismo engendro que recuperó su poder misteriosamente y ha estado humillando a nuestras tropas en este sistema maldito lo sabrías si no estuvieras perdiendo el tiempo obsesionado con una máquina y esta criatura que dice comunicarse con ella Joder a tu tono consul mi tono ¡Ja! ¡Nuestra misión de conseguir este poder y entregárselo a nuestro pueblo va a fallar! ¡Por primera vez en la historia gloriosa de la Legión Roja va a fallar! ¡Por tu culpa y por culpa de tus afanes! ¡Mira a tu viajero, Dominus! ¡La jaula está completa! ¡Este es el momento! ¡Toma lo que te pertenece por derecho y de ese poder! El viajero. Pero nunca dije que el viajero me hablara. ¡No! ¡Se acabó esta fijación! Ya eres el elegido, no porque te haya elegido una máquina inerte, porque te elegí yo mismo. Elegí el día que te encontré. Recuerda quién eres. ¿Qué eres? Eres cabal. Los cabal no esperamos a nadie. Vas a tomar la luz. Cumple tu juramento. Dame la venganza que me prometiste. Mírame, Pupilo. Viajero. ¿Qué le está pasando? Zabala, ya regresamos y estamos listos para. Es, destructor de miles de mundos. Asesino de dioses y conquistador de la luz. ¡Yo soy Gol! Y ahora soy leyenda.